Nuestros videos de datos curiosos en Tailandia resulta ser que tienen estas servilletas muy bonitas y muy padres. Y dices, ¡ah! ¡Qué padre! Pero si ves con detalle, o oh, oh, que creen que este es papel del baño, papel del baño eh, disfrazado en el, el despachador pero es papel del baño es una servilleta y no es papel del baño y es de todas las meses dato curioso desde Tailandia adiós ya, no se puede entrar con short o con no sexy que no de, sexy.